Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sorprender a Arta con la nueva... ¡Sí, pues a ¿Sabes, Martina? Te lo vuelvo a repetir. Que como no quieras que nos vayamos a vivir a esa chabola de ahí, no sé de lo que vamos a hacer. Pues sí, la cuenta cuéntale conmigo. Porque vamos a ocupar una casa. Vamos a colarnos en ¿Cómo? una Martina, casa Martina, pero, pero, ¡Vamos, Martina, vamos! Martina ¿qué Para quedarnos en la calle, pues nos metemos en una casa cualquiera y a tomar por pues, saco. ¡Máximo Squad! Bienvenidos <risa> a un nuevo maletón. ¡Mirad la locura donde hemos pasado absolutamente toda la noche en una maldita autocaravana. caravana! Lo siento si me tenéis que ver sin camiseta, pero es que me acabo básicamente despertar y ya me he puesto a grabar. El caso es que no tengo ni idea de lo que nos va vale a deparar este pedazo día de hoy. Lo único que sé es que aquí en el terreno donde nosotros estamos no nos podemos quedar porque básicamente esos vecinos de ahí habían llamado a la policía por la noche y básicamente la policía nos dijo que por la mañana básicamente teníamos que mover la autocaravana a otro lugar. Por lo cual la misión del día de hoy va a ser buscar un maldito camping donde acampar. Sí, o sea, el típico camping de un montonazo de autocaravanas que encontráis en muchos de los pueblos. Pues básicamente tenemos que justamente mudarnos ahí. El Máximo camping, estaría bastante, pero bastante bien Así que esa es la misión del día de hoy Sobrevivir, ponerle gasolina, porque la verdad es que estamos bastante, pero bastante escasos de gasolina Y si no, no nos vamos a poder mover La tercera misión es obviamente encontrar a Martina Porque no tenemos ni idea de dónde está Martina Y la verdad es que eso me preocupa bastante Espera, espera, espera, espera, espera, espera. ¿Sí? ahí pone Martina, Martina, ahí pone, se alquila Que no, así Así que vamos a... Despertar. Mira, ahí está aquí abajo dormía becario pero creo que está ahora mismo en el baño porque ayer se mareó y empezó a vomitar becario vomitando muchísimo becario estás bien mm. bueno te, te, te dejo cagar o vomitar o lo, lo que quieras vale aquí. yo he tenido que dormir justamente ahí de arriba con nacar porque eso es una cama de matrimonio Mira, todo está ahí dormido y que despacio, pues, Ahí. Así que la verdad es que no tengo ni idea de cómo despertar a la gente. Pero bueno, una aventura más en una caravana. Una forma muy divertida de despertarle va a ser poniéndole la radio a Todo la Porque la radio apartada, <ríe> apartar. La verdad es que no tengo ni maldita idea de cómo utilizar esta auténtica locura. Tiene hasta una cámara justamente ahí detrás. Esas son cosas que yo no entiendo, pero bueno. Creo que si nos quedan. Aquí, aquí un poco no número y hasta nos colamos, ¿no? Martina, que no hay número ni nada. Escúchame, entonces nos está yendo. Martina, Martina, Martina, se nos está yendo de las manos esto, Martina. ¿Cómo te vas a colar? Para que no. Que esto es si la casa de alguien, Martina, ¿no? ¿No te puedes colar así por la ¿Pues cara? ¿Ves mi cara? ¿Crees que me importa? Mira, Bueno, si tú mira, quieres mira. acabar que te, llegue, que te vaya a buscar harta a Bueno, no sé dónde te voy a ir a buscar Martina, madre mía Martina, no, para Eh, para Martina Ponemos las llaves ¿La Hacemos así <risa> Vale, se acaba de encender Absolutamente todo ¡Ve conmigo! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la! pam, pam, pam, Para pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Nacar <risa> despierta, tío gordo Que tenemos muchas cosas que hacer hoy, tío No quiero al cole no tenemos que ir al cole, tenemos que ir a sobrevivir Nacar Porque la verdad es que Becario está vomitando en el baño tío Es muy pesado yo toda la noche vomitando <risa> Nacar eres consciente de que no nos podemos quedar aquí Porque si no va a venir la maldita policía ¿Verdad? Voy, voy, voy ¿Qué policía? Sí, que levántate, porque ayer por la noche vino la policía y dijo que no podíamos estar aquí, pero bueno A ver el tío Este Nácar, ¿qué le podemos hacer aquí? Yo porque no Cuidado, cuidado oh, No, no, no, no, cuidado, cuidado, Vale, bueno, chicos, una silla menos eh, eh, es un buen instrumento, tío Es un buen instrumento Es como una tabla de surf, ¿no? La verdad, tío, que cada cosa que toco en la caravana, pues como que la rompo, ¿no? Bueno, no pasa absolutamente nada Vamos a reventarle a Guille es con esto Guille ¿Qué hace? ¿Qué? No. Se nos ha roto la mesa, entonces queríamos comprobar si... Vale, ya, que no he podido dormir Si sí, sí, funciona, ya, ya sé que no he podido dormir me me no puede levantar, se Venga, si no puedo levantarse, voy Venga, ponéis el cinturón que nos vamos Escúchame, ¿cómo que nos vamos? No, no, no, no, no sí, policía, hombre, Que policía. sí, hombre, que sí Tiene esta vaina, puerta. ¿no? Digo yo pero si no sabe Cierra la puerta No, hombre, no, nos vamos con la puerta, hombre Aquí los viajeros somos los mejores Con la puerta abierta ¡Ah! vale, vale, vale, vale, vale, vale vale De verdad está loca de la Encima me, me, me das una patada. Estás a mí, este. De verdad, Martina, eh. Bueno, lo que os digo, Máximo Squad, estás loca de la cabeza. ¿Cómo se va a colar una casa que encima no sabe ni lo que hay ni vale, quién está hay? Abierta. Ni... ¿Cómo que? ¡Va, no, no nada, nada, absolutamente nada a ver cómo puedo cerrar la, la puerta dale Nacar! que ya he cerrado la puerta nos tenemos que ir a, en busca de un jodido ah, vale, tenemos que ir en busca no, de un no, no, camping vale, a ver Nacar, que estás destrozando absolutamente toda la maldita caravana que ya no nos quedan ni mesas ¡Nacar es tonto pone imposible arrancar yo dejo aquí la caravana y me voy tan tranquilo oh, pobre becario pobre becario la cagada que acaba de tener que oh, son becario acaba de vomitar de literalmente todo esto la, la verdad es que se te ha mirado un poco con la caravanilla, ¿sabes? Sí, la verdad es que vivir en una caravana no es buena idea. No, no, no, no suele ser Becario, de las está? mejores. Becario, Becario ¿has roto, ¿te has roto la cabeza o algo? Becario ni contesta. Becario. <risa> <Claro>. <risa> no es que es bueno, no. A con el bater ¿eh? yes. Bueno, vamos, vamos a dejar que Becario se tranquilice y nosotros vamos a, a salir a una carretera normal y digna, por favor, porque tenemos que hacer muchas cosas. Uy, ¿qué es esto? Martina. Peligro Martina, ten mucho cuidado, eh. Y por si pone peligro. Cuidado, no te la puerta, a ver Ay, si. ¡Ay, Franela! ¡No se has algo. pensado ¡No! Tira, ¡Para! Tira, Martina, tira. Martina, relájate porque estamos metidos en una casa que no es nuestra. Si nos pillan, tenemos un problema. Franera, Así que vamos a Te lo voy a, a decir bien. el favor de callarte la boca un rato. Martina, de verdad, bro. Hola. De verdad, cabrón, detrás de esta puerta? Es que si os solo. Mira, mira, mira, callar, cabeza, callar, callar, callar. cámaras de seguridad que te... ¡Eh! ¡Cállate, cállate, Martina, era... vámonos no, que nos han no, cállate, cállate, cállate, con el que sal... te Vale, parece que está todo ok con Becario acaba de salir del baño, así que nos disponemos A que Becario conduzca tranquilamente Vamos a busca de un camping Vale, chicos, el caso es que íbamos justamente por una carretera ¡No, y mirad... no! Alta decisión. No se para nada. Mira tira tira. No se para nada. tira tira. Al camping, al camping. Es su es su estar lo que acaba de pasar. Bueno, chicos, acabamos de encontrar a unos fans en nuestro tour. Es casualidad. Bueno, ¿Vale, vamos chicos? A veros salís por detrás, ¿Este madre. Vamos a nuestra nueva casa, a las a la, a la <risa> ruedas house. ¿La ¿Pasar, pasar, hombre? ¿La pasar. Pasa. A casa. Venga, venga, pasa. Pasa, Pasar, ¿Pasar a nuestra nueva ¿Pasar? casa. A ver, tenemos aquí en nuestra cocina para cocinar. Tenemos dos camas, incluso tenemos una tercera. Tenemos un conductor ahí esclavizado para que para con? no <risa> para de Becario. conducir. Becario no para de conducir. El caso es que nos vamos de nuestra casa, nos han echado, nos han echado, estamos viviendo aquí, echado. Estamos en una autocaravana, la máximo caravana, está, está, guapa. está guapa, mira, está tumbaros ahí en las camas, a partir de ahora os venís de viaje con nosotros. <risa> vale, <risa> lo siento, eh. lo siento, eh. se viene con nosotros. Sí, ¿Vale, eh? con nosotros, con nosotros. Vale. ¿Hay que decir si vamos a Portugal o a Francia? <risa> nos mudamos ya para siempre, ¿quieres que os firme el libro? Sí, porfa, sí, espera. Chicos, espero que os haya gustado claro. nuestra auto sí, Vamos a sí, seguir sirviendo gente. Hasta luego. <ríe> ¡Ah, qué está! Hey. Somos la auto más famosa de toda España. No es que ir Martina. Que te calles que, y miras. Hay una cámara de sí, Martina, ¿no? Martina, que no, que no vas, a eh? Martina, que no. De verdad que está loco de la cabeza, Va, ¿Te, que, aquí? ¿Te apetece ¿Quién aquí? Bueno, pues si te quedas aquí y, te, y los dueños te ves. ¿eh? Martina, de verdad, como la lias. Eh? Ves con mucho cuidado. ¡Ah! Hay una señal de muerte Porque hay una señal de muerte de verdad que la casa está llena de señales, como que ahí que si sí peligro, aquí que si sí muerte. Yo tengo dos opciones: o que sea algo para ahuyentar a los ladrones, o Ay, otra Panela. es que aquí haya pasado algo muy tocho. ¿Sabes que nervioso. creo yo que deberíamos explorar? De... Así que cállate un ratito y vamos. Martina, pero no ves que nos estamos metiendo en un follón porque Panela, sí. Ya vale, es que me estás agobiando, tío. No, no sé ni ser, por qué venía contigo. Va a ser tu culpa, eh. que lo sepas, que va a ser toda tu culpa. Lo que me diga, Harta, lo que me diga. Escúchame, pensar, es que mi a cara ser tu culpa. está expresando no, no. que me da igual. Va a ser tu culpa, Martina. Yo creo nos debería... Martina, no, ya está, está de... ahora no te acerques Es que susto me has metido No te acerques. No ves que pone eso No toques nada Y mira, hay una señal de fuego también, eh Mirad, hay una señal de explosión Imaginaos que explota algo Que hay una bomba aquí O también hay que tener mucho cuidado Porque yo vi en una película Que en el suelo Cuando estaba esta señal Habían como unas trampas Así que mira, yo voy a hacer una cosa Veis que aquí hay como unos puntitos Pues yo voy a como a esquivar los puntos Para que no me pille ninguna trampa, ¿vale? aquí otra, buah, está, cuidado, aquí hay otra puerta con otra señal de peligro, eh Me da muy mal rollo, pero es que están como con una cerradura que yo no la he visto en mi vida En plan, es la típica cerradura de iglesia o de yo que sé lo que es Pero bueno, y mirar aquí, cuidado Aquí hay como otra señal Hay cuatro en total, bueno, en fin, no sé ni cuántas hay Algo raro, ahí es esta casa y aún no hemos entrado Es verdad, pueden haber trampas, hay que ir con mucho cuidado Mira, hay un cartel de peligro Hay cámaras, pero, ¿Qué es peor Hola, Cuidado porque es que las vale, cámaras quieta, nos pueden estar vigilando. Quieta, tú pégate a la pared. No pillan el ángulo de la pared. Wow, mira, hay una cinta de peligro. Cuidado que no haya más cámaras, eh. No, pero que no hay más. Mira, ¿Más? pone un cartel de pared para que no subamos. Mira, y peligro y muerte los dos juntos, Martina. Vale, no, no, no, no. Es que ni vamos, ni toca las la escalera. No, por ahí, olvídate. Esto me está empezando a dar muy mal rollo, ¿eh? ¿Qué? abierta y si está la puerta abierta está. Es medio, seguro, vámonos nosotros si está la puerta de la casa abierta porque sí. Vale, vale. vale eh, ya estoy viendo otra señal desde aquí. Vale. Mira, mira, mira, Hay una señal de peligro. De aquí hay una de pares. 100 lo de peligro es porque hay algo de peligro, así que no vamos, vamos a bajar. No, no, no, no, no. Martina, Martina, ni se te ocurra, vamos, ¿Sí? ni si te ocurra. ¿Tú sabes lo que puede haber ahí abajo? Además, no vamos a bajar porque ahí hay una señal oh, de que no. está grabando durante 24 horas Guarín. y no. Algo vale. raro está pasando en esta casa y lo descubriremos. Lo vamos a descubrir 100%, por cierto. La casa es brutal, ¿eh? No, Pero, no, man, en es esta verdad. casa tiene que ser real. Eh, El dueños de esta casa lo han pagado mil pues, millones de euros y si miras la piscina, tío. Sí. Mira, mira, mira, está lleno, está, lleno es, que está lleno, es que está lleno, es que está lleno. Chicos, estamos en las casas de Bélgica Venga hombre, mirad las casas que bonitas aquí en Bélgica Pero Guillebe, ¿cómo vamos a estar en Bélgica, tío? Pero, ¿Por qué es de noche? ¿Cuánto hemos sí. tardado, Guillebe? No pero, hemos tardado nada, pero, pero, lo único pero, que hay Guillebe... que a las 3 de la tarde, pues a ya a es así 3, de noche ¿Qué si ¿Hace de noche? ¿Dónde nos has traído? ¿Esto Bélgica o esto qué? ¿Finlandia, tío? No o es ¿Qué? Es en Bélgica, pero o no sea, pasa nada, es que aquí pasa a veces o sea, o sea, ¿que en Bélgica a las 3 de la tarde es de noche? Sí Pero vosotros habéis estudiado sí, historia sí, alguna sí. vez Yo que esto, sé Esto no parece España ¿eh? Que mira que bonitas estas casas sí, Que esto sí, es un sí, pueblo de Bélgica. Sí, sí, sí. Pero Guillem, ¿Para qué hemos venido a Bélgica? Pues porque yo tengo familia en este pueblo En ah. Dunsenshof ¿Qué? ¿Eh? Dunsenshof Pero si eso parece de... si eso parece de alemán ¿Eh? Guillemé No, no me voy ni ni... aquí porque... Ah Sé por qué estamos en Bélgica, eh Guillemé Has venido a ver a la amiga que conocí aquella noche en Ay, Barcelona eh. qué amiga Qué amiga o sea, sea... Mi... ¿Me está diciendo que me has traído hasta Bélgica? Para ver a una amiga Yo aquí la, la, Y llevé Y becaria ahí vomitando todo el viaje para esto ¿Y qué? Si no teníamos pues nada he que he ido hacer. a otro sitio, yo qué sé Me hubiese ido a otro sitio, a Bélgica Pues ah, si ella no quiere venir a mi casa Yo le traigo mi casa a ella y ya eh, está eh, Pues a ver Si nos da alojamiento en Icar, Yo estoy encantadísimo Sí, alojamiento ah, no, no, para o sea, cinco sí. Ella tendría que dormir aquí ¿What? Lógicamente eh, y encima una más para, para la caravana Ya va, tío No va a poder ser Sí, sí Sí, sí, que Porque, puede ser, claro. eh. Yo he estado gestionando espacio, ¿eh? Oye, aquí, guille, ¿dónde te estás metiendo, tío? ¿Qué? No ¿Qué sé. Es ancho, guille, Creo que este se... barrio es muy chungo, ¿eh? En Bélgica. Pero esto está bien. Vale, Martina, es que es una cosa. No te creo, no te Martina, puedo Martina, llegar. Martina, aquí hay alguien 100%, tú vas a dejar así la silla, tú vas a dejar así la sí. la Mira, hoy hace un calor que flipas. Mira, yo voy así y mira cómo va Franela. Es y hay franella. un vaso con hielo. Si hubiese un vaso con agua, vale, pero con hielo ya estarían derretidos. Si fuera de hace mucho, ¿no? ¿No vale, crees? Martina, 100% hay alguien en esta casa y tenemos que ir con mucho cuidado porque si nos pillan aquí, yo me voy a la cárcel, te vas. Que vale, Franela? Cada de menores o no de verdad, suscribíos todo el mundo porque lo que se está viniendo. Ahí hay más carteles, Flanella Mira que hay un cartel de peligro ¿Otra vez cartel de peligro? ¿Entramos? 3, 2, 1 No se abre Espera, no toques ay Martina, déjame a mí, sal No se abre Martina, ¿qué hacemos? dejarla y ir para otro sitio pero aquí hay cámaras de seguridad vamos a abrir esta puerta con mucho cuidado wow. ah, vale, vale esto ahí. da a la entrada por donde hemos entrado antes mira. vale olvídate de ir para abajo hay una plata arriba, hay un ascensor vamos. Martina el ascensor aquí no estaba antes eso es porque alguien lo ha llamado seguro Martina vale pues corre para arriba vamos, corre para, para arriba, vamos, para corre para vamos, arriba. Vamos. Porque, porque habrá mucho subido mucho. Al, al ascensor antes estaba abajo habrá subido hasta, a, a, mira, a mira, esta, esta planta olvidó que no haya ningún cartel por aquí eh. mira, mira. mira. Vigilando. Martina, se están vigilando, seguro Mira hay otro cartel de peligro, cuidado que hay otro cartel de peligro aquí. no me vuelves a asustar ¿Cómo no quieres que te asustes y que lo hago por ti porque te vas a Mira, Mira, ¿Tale? hay una ¿Tale? cerradura aquí Y un candado también Y porque hay un candado ahí por la maldita cara Para que no se pueda abrir, mira Yo ¿Es? estoy flipando, pero esto... Habrá que algo está escondiendo Madre mía. ¡Ah! escondiendo ¡Voy a correr un poco! ¡Me mato, tío! ¡Ten cuidado! al <ríe> árbol tío! Vale, alargo, tío. <ríe> sí que sí... ¡Eh, pues cógete! ¡Hombre, que, sí, que si, becario, becario se va a acordar no, de ti. Acaba de picar a la puerta. Vale, que chicos, que es dormir, ¿Y si vamos a una gasolinera a comer algo, tío? Pues no sería gasolinera? mala idea, porque tengo más hambre que el que perdió, vamos... Est est estaría bastante, a la bastante, la verdad, bastante bien, ¿eh? Ir a una maldita gasolinera. ¿En Bélgica qué hace? frío calor o qué? Aquí hace frío, ¿no ves que es de noche? Vale, ¿y qué? Tengo que ir con unos pantalones rotos y una chaqueta fina, tío. Bueno ¿Qué, que... un país que no hiciera tanto frío, vale, tío ver, chicos, ahora te puesto la idea ¿y ahora cómo encontrabas a Martina si estamos en Bélgica? Pues yo, que sé no tengo ninguna ubicación ¿Y si Martina está en Bélgica? Sí, venga, claro, Martina, sí, claro. la niña de 11 años que se va a Bélgica con Marruecos vale, vamos. Hasta tenemos un problema Otro más! No me acordaba de que en Bélgica las gasolineras a partir de las 2 de la tarde ya estaban cerradas No lo creen, imposible, ¿no? No, mira, está cerrado Imposible que esto esté cerrado las... Ya, a ver, ¿se abre o no? ¡Abre fuerte, sin miedo! Uh -huh. vale. No me lo puedo llegar a creer, tío No me lo puedo llegar a creer Está con la valla, tío, puesta Así que, Nacar, la verdad sí. es que creo... Te digo que... una cosa, tío Solo te digo una cosa Y es que Bélgica me está empezando a dar mucho miedo Estamos jodísimos, no tenemos comida No sabemos ni dónde estamos Que lleve por la cara nos ha traído a Bélgica, tío O sea, ¿qué vamos a hacer, tío? No sé lo que vamos a hacer Pero, pero tenemos que conseguir alguna comida, alguna bebida Y sí, algún sitio es... para parquear para dormir ¿Quieres que te dé una noticia? Vamos en reserva y las gasolineras están cerradas ¿What? Mira, y esto, esto creo que son sensores de latidos Que lo que hace esto es que cada vez que escucha a alguien una Se mueve de una, manda de una señal digo. Manda una señal Y mira, justo al lado de los y sensores Pum, alerta de cámara de seguridad Madre mía, no abre ninguna puerta, eh, de verdad Yo no entiendo qué pasa en esta casa No abre ninguna puerta Estoy muy nervioso Martina no sé lo que hacer No sé, está como todo cerrado Todo con candados, no sé ni qué hacemos aquí, tío Te lo juro, eh a ver, ya hemos llegado aquí, vamos a mirar la planta arriba Vale, bueno Ya verás que estará todo aún peor, tú has cerrado Otro cartel, tío Vale, hemos llegado como al altillo ya, ¿eh? Esto esto es la parte más alta de toda la casa Aquí en el altillo puede ser o donde más cosas pasen O donde menos cosas pasen sí. Mira, mira, está todo Uah. manchado Como si hubiesen asesinado a alguien Uah, De verdad, estoy es, esto es muy nervioso o sea, Aquí puede ser o que haya lo peor O que no haya nada Vale, mira, yo espero que todo el mundo se suscriba No abre la puerta. No abre la puerta. No abre la puerta. La no, Pero yo no sé por la cierra porque tampoco tiene encerradura. ¿Qué mierda, Todo cerrado, tío. Tío, es tu o culpa, es tu culpa. No, mi culpa no, Martina, ¿y qué hacemos? Nos quedamos aquí a dormir hoy. Pues vamos a un maldito desacampado y vamos a acampar ahí. Aunque tengamos un montonazo de hambre, nos dormimos. Llama a Martina a ver si me contesta y ya está. Vale, pues vamos a buscar un descampado, tío. Pero no sé si vamos a llegar, no tenemos mucha gasolina, ¿eh? Da igual, tío. Vamos a intentarlo, tío. Aunque sea, vamos a intentarlo. ¿Qué estáis haciendo? Vale, que lleve nueva orden. Vamos a un maldito descampado. Porque la verdad es que el tema de la gasolina, por lo que te veo, va un poco chungo, ¿no? Un descampado aquí. No lo sé, estamos Venga, en. Lleve, ya me has cansado de conducir. Sal del volante. nada sale no el volante, que sabes. Que me toca a mí, me tío. Tú, o sea, que, que me tú toca tú no conducir a mí. llevas todo el rato conduciendo, no bro. Eh, eh chicos, ya, chicos, chicos. No. Y por tu culpa, tío, casi nos chocamos 30 veces, vale. seguro, que como no. Vale, vale. Que como los pilla la policía, que le vamos a explicar en belgaño. no, ve que estamos en bélgica y te cagas. Ya te entenderás tú con el señor policía belga que se ponga. No, lo Le digo, "I'm so sorry, ya está." meter a checar acabo. ¡Vámonos, chavales! Mira, los, chavales los, tinturos, por vámonos, favor, ¡Los chavales! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos, los chavales! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos, chavales! Mira, yo sabéis lo que os digo: que yo me voy a subir aquí arriba. Y a mí, aquí, no me va a tocar los huevos absolutamente nadie. ¡Mira! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostias! Y me da igual porque tengo la escalera justamente oh, oh, aquí. ¡Hola, Nakar! ¿Qué tal, tío? Pues con bastante miedo, la verdad. ¡Ajú! ¡Hostias! ¡Hostias! Son las 3 de la maldita tarde y estamos a oscuras en plan, no entiendo absolutamente nada, no tiene ningún tipo de lógica, pero bueno, aquí estamos. Madre mía, está loco, Arta está loco. Madre mía, vale, por favor que no volquemos. Por favor que no volquemos. Está sacando humo esto, eh ¿Qué está sacando humo? La caravana llevé por tu culpa casi muero, tío ¿Qué casi mueres? No me vuelvas a hablar en tu vida, tío No me vuelvas a hablar en tu vida En serio A ver, ¿dónde, ¿dónde estamos? Estamos? estamos? medio de la nada, ¿no? Hostia, pues, la sí nada. Otra vez estamos en medio de la bueno. nada, que llevé. Vamos a la piscina No, Martina, que te va a ver la gente Martina, no Si hay alguien, me voy a tu piscina, eh Martina, que te va a pillar la gente Martina, de verdad Martina, para ¡Que nos van a pillar! ¡Qué bien la piscinita! ¿De verdad, Martina? La nueva Máximo House, pero siete veces mejor. La nueva Máximo House, ¿pero qué dices? ¡Mirad, tío, qué grande es esto! ¡Qué ganas de que sea verano para vivir aquí con Arta y no con el inútil de Franela! Así que suscribiros y darles mucho like si queréis que traiga aquí a Arta con su nueva casa, ¡la nueva Máximo House! Y bueno, ya que no está harta, pues lo voy a decir yo Todos los días vídeo a las 8.40 en el canal Ya sabéis, harta moda la descripción porque yo ahora no llevo Pero porque hace un calor terrible para llevar suaderas ahora 50.000 likes, ¿no? Y en el siguiente vídeo traigo harta aquí y nos mudaremos Bueno, intentaré Tierras belgicanas, recíbame como vuestro nuevo dictador Rey de estas nuevas tierras Estamos en los batidos de mirad Y hay que hacer los belgicanos, ¿no? A lo mejor nos montamos una buena calcada, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad es que nos podríamos dormir mira, mira, justamente aquí. No toques. Eh, vale, mira, yo, yo te soy sincero Son las 3 de la tarde, hace un frío del carajo Estamos en un jodido descampado de En medio de la nada, de la nada. O sea, No hay absolutamente nada Voy a llamar ahora mismo a Martina Vamos a ver lo que pasa Llamar Martina hermana Está chulo, ¿eh, el sitio Mirad, estoy llamando ahora mismo a Martina hermana A ver si me lo coge Pero ¡Para llamar! ¿Qué no, haces llamando? Ver, ¿Usuario ocupado? ¿Qué ¡Claro! ¡Para! Que estamos para que en ¡Que te estamos van a cobrar en, un dineral! Estamos en otro país, no funciona la cobertura aquí ¡Hostias! Tenemos que comprar una tarjeta sim y la gasolina está cerrada. Tenemos que buscar un locutorio, pero con una caravana no nos podemos meter en una ciudad, lo cual tendrá que hacer claro que tengamos que, sí que ir andando. Meter. Bueno, máximo Squad. el caso es que acabamos de terminar en Bélgica con una maldita autocaravana. Creo que es lo que menos me esperaba en mi vida, porque hemos dejado eh, la máximo house y hemos acabado en Bélgica con una autocaravana. ¿Sois conscientes de esto? Hombre, sí, a ver, ya no me sorprende nada. Es lo próximo, Qué va a ser lo próximo, un avión? Eh, bueno, pues acabaremos en un avión eh, viviendo en la India o en China o en Japón o en otro lado. Así que que mirad, lo que vamos a hacer va a ser básicamente nos vamos a ir todos a dormir Sí, Nos vamos a calmar Nos vamos a calmar Son estúpidos no Son, estúpidos, no son estúpidos. Eh, eh, espérate, ¡Que te no Son tontos no Son tontos porque es que no para detener no Para a detener la mano ¡Ahí te queda! Sí, sí, no, ¡No se va! No se va! Esto literalmente es como un todo de santo sea, O sea, Nos tenemos que meter en la cola Vale, ¿no? hay que meterse, hay que meterse Corre Corre ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Adiós, Alberto! ¡Adiós, Alberto! ¡Que locura lo que acaba de... Mal? Pero Guillemé, ¿puedes parar dar vueltas? ¡Que no nos queda gasolina! ¡Es verdad, que ya estáis aquí dentro! Bueno, vamos a buscar. Vamos a tranquilizarnos todo el mundo. Bueno, chicos, ¿vas a dormir, no? Sí, pero vamos a dormir, por favor. Vale, creo que así No va a ser realista lo que me ha pasado en la vida. Así que vamos a tranquilizarnos. Vamos mañana a ver lo que pasa con Martina. A ver si puedo llamarla. Contactar con ella. Saber dónde está. Así que nada, chicos. Estamos mañana muy, pero que muy atentos. A las 8 y 40, hora española. Mañana estoy seguro que van a pasar cosas aún muchísimo, muchísimo, muchísimo más fechas. Así que nada, espero mañana a las 8 y Como siempre, yo soy Arta. Y como siempre, digo. ¡Vive al máximo!